de la cuadra es considerado una de las más importantes figuras de la narrativa ecuatoriana y el mejor exponente en este país del realismo mágico, el movimiento literario hispanoamericano que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración. Y no conocí a José de la cuadra porque físicamente era imposible, pero realmente sí le conocí. Le conocí cuando empecé a leer sus libros, cuando descubrí a...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 El parque de Nueva Loja es uno de los lugares más concurridos por los turistas nacionales y extranjeros. Este lugar acoge a centenas de especies las cuales habitan en un ambiente natural y armónico.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 7 de la mañana con 21 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo,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 En las noticias del mundo les contamos que en Grecia las autoridades intentan detener la contaminación de un barco petrolero naufragado, en tanto que inicia el debate sobre el matrimonio igualitario en Australia. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Los australianos empezaron a recibir el martes por correo una consulta sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El resultado no será vinculante, pero podría abrir la vía para su legalización. La consulta fue organizada luego que el Senado australiano rechazara dos veces la organización de un plebiscito, una de las promesas de campaña del actual gobierno conservador. La encuesta terminará el próximo 7 de noviembre y los resultados se darán a conocer el 15 de ese mes. Si la mayoría de los australianos responde sí, el gobierno se ha comprometido a organizar una votación en el Parlamento para cambiar las leyes sobre el matrimonio. La cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo está en el debate político australiano desde hace años. Durante el fin de semana hubo multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del matrimonio homosexual. El domingo miles de personas salieron a la calle vestidas con los colores del arco iris para defender el sí. Por su parte, los partidarios del NO sostienen que el matrimonio homosexual vulnera la libertad religiosa y los derechos de los niños. Equipos de socorro intentaban el martes contener el crudo que salía de un petrolero hundido el domingo en Grecia. El Haya y 2, una embarcación de 91 metros, transportaba 2.200 toneladas de petróleo y 340 de gasoil para barcos, cuando naufragó por causas desconocidas. Pese a los intentos de los socorristas para evitar la fuga, el petróleo ya llegó a las playas de la isla de Salamina y las autoridades pidieron a los pescadores que eviten la zona. Es un gran desastre medioambiental, no sé cómo harán para limpiar esto, no solo en la superficie, sino debajo. Solemos pescar aquí, nuestros hijos y nietos solían nadar aquí, ahora nadie puede ni siquiera acercarse por el olor. La contaminación afecta a una zona de 1,5 kilómetros y la limpieza podría completarse en cuatro meses. El capitán y el segundo de a bordo fueron detenidos y luego liberados a la espera del juicio. 290 mil millones de dólares, 100 mil puestos de trabajo, medio punto de crecimiento menos en el tercer trimestre. El impacto económico del paso de los huracanes Harvey e Irma por Estados Unidos será enorme, similar al del Katrina, según los primeros análisis. Todo depende de varios factores. De entrada, de las posibilidades de las refinerías del área de Houston, en Texas, para recuperar su producción. Dos de las más importantes tuvieron que cerrar. Se calcula que en estos días se han estado produciendo 4.400.000 barriles diarios menos. Una de las consecuencias, el aumento del precio de la gasolina. El galón estadounidense superó a finales de agosto los 2 dólares, 1 euro con 67 céntimos, su nivel máximo en dos años. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó el martes al Caribe para una visita a las islas devastadas por el huracán Irma. Ante las críticas por falta de previsión, el mandatario defendió la gestión de su gobierno en las islas francesas, que sufrieron una decena de muertes y una enorme destrucción. Respondimos tan pronto como se dio la información, varios días antes y constantemente a lo largo de la crisis. Además, afirmó que la restauración tendrá en cuenta los estándares para disminuir los riesgos de destrucción ante nuevas catástrofes. Lo que ocurre hoy en San Martín es resultado de construcciones que a veces se dejaron hacer en condiciones que no habrían sido aceptadas en otros territorios de la República. Por lo tanto, quiero que esta reconstrucción sea ejemplar, duradera. Durable. Las autoridades comenzaron a evacuar a residentes y turistas de los territorios franceses, británicos y holandeses más afectados del Caribe, donde muchos se han quejado de saqueos y de una escasez generalizada de alimentos, agua y electricidad.